Llena de creaciones digitales, vamos a adentrarnos en el mundo de los videojuegos. Para empezar, les proponemos hacer una actividad desde casa. Vamos a crear un personaje de videojuegos al estilo de los años 80 utilizando solamente píxeles de papel. ¿Están listos y listas? a esta actividad, donde los vamos a invitar a crear sus propios píxeles hechos con papel. Les contamos un poco. Los píxeles son las unidades mínimas de las que se compone una imagen digital. Cada píxel guarda información de un color. Por ejemplo, si ampliáramos una imagen en nuestra computadora, veríamos que está compuesta por muchísimos píxeles. De hecho, en la actualidad las computadoras tienen al menos 921.600 píxeles. O sea, eso quiere decir que en una misma imagen hay muchísimos píxeles. Hay muchísimas de estas mínimas unidades que componen la imagen. Y por eso es que actualmente en nuestras computadoras vemos las imágenes con tanta definición. Les quería preguntar si ustedes recuerdan o alguno haya visto los videojuegos que se hacían hace muchos años, en los años 80 y los años 90 un poco también, que estaban compuestos por muchísimos menos píxeles. Eran tan pocos los píxeles que tenían los, las computadoras, cada imagen de la computadora en ese momento, que la imagen se veía con poca definición, por eso cuando vemos una imagen de la computadora con poca definición decimos que está pixelada. Y es por eso que los artistas y programadores y programadoras que hacían videojuegos en esa época tenían que hacer volar mucho su imaginación y aprovechar al máximo ese recurso de tener pocos elementos para componer una imagen. No podían hacer eh, un personaje, por ejemplo, para un videojuego con muchísimo detalle porque necesariamente tenían que tener poca información, el personaje iba a quedar con muy pocas líneas, muy pocos colores. Vamos a ver cómo estos artistas, programadores y programadoras resolvían y aprovechaban, como siempre, estos recursos para ser muy creativos y creativas y generar personajes que respondieran a estas características. Así que para eso lo que vamos a hacer es trabajar con papel, vamos a hacer píxeles de papel. Porque en realidad esta actividad no necesitan nada en particular, lo pueden hacer con cualquier papel, solamente necesitamos una regla para medir y para recortar vamos a ver algunos materiales posibles que podemos usar una tijera o una trincheta, depende si estamos con alguien que nos ayude o si somos grandes para crear este personaje este personaje de videojuego retro, vamos a decir, vamos a necesitar muchos cuadraditos, por lo menos 40. Y cada uno de los cuadrados de papel que hagamos, vamos a pensar que es un píxel. El píxel siempre tiene el mismo tamaño, así que tienen que ser dos cuadrados, que tengan todos sus lados iguales. Les vamos a recomendar que hagan cuadrados, que los puedan recortar, ahora vamos a mostrar un poco cómo, eh, de 5 por 5 centímetros. Puede ser por ejemplo, un papel C lo cortan en 4, un papel C tiene 10 por 10. Si lo cortamos en 4, tenemos 4 cuadrados de 5 por 5. También podemos agarrar una hoja, ahora vamos a ver algunas formas, marcamos una cuadrícula en esa hoja y lo recortamos. También podemos agarrar una hoja directamente cuadriculada. Este es un personaje de Space Invaders, que es un videojuego emblemático de los años 80. Así que observando este personaje podemos ver... ¿Cómo se podía crear en esa época usando solamente 40 cuadraditos? Que es lo que vamos a probar ahora, pero en formato papel. Vayan buscando papel, lápiz, regla, tijera y pegamento. Recuerden que van a necesitar por lo menos 40 cuadraditos de papel. Todos del mismo tamaño, preferentemente de 5 centímetros por 5 centímetros. Pronto volvemos con la segunda parte del paso a paso para crear tu personaje de videojuegos en estilo retro con píxeles de papel. Hola, mi nombre es Hernán Saez, soy diseñador de videojuegos y formo parte de VideoGamo, un estudio argentino de videojuegos especializado en hardware dedicado. O sea, hacemos los juegos y las máquinas para jugarlos. Nuestros dos juegos más conocidos son Nave Arcade, un fichín al estilo de la vieja escuela, del que solo existe uno, y dos botones, una consola especialmente diseñada para fiestas, en la que cuatro jugadores juegan con joysticks de solo dos botones, mientras otro jugador maneja unas perillas que están sobre la consola, que modifican la velocidad, la gravedad, el tamaño del escenario, modifican la imagen, eh, y bueno, de esa forma puede desafiar y molestar o hacer divertir más al resto de los jugadores. Mi primera experiencia como desarrollador de videojuegos fue en el año 2008, cuando después de varios años de dedicarme al cine, eh, decidí que quería hacer algo más. Eh, como no conocía a nadie en ese mundo, empecé a buscar por Google eh, Videojuegos Argentina y ahí encontré varias empresas. Mandé un currículum eh, con todo lo que había hecho en, en, en cine y demás. Bueno, una de las empresas me tomaron una prueba y finalmente quedé. Así que bueno, desde ese momento arranqué como diseñador. Bueno, ¿cómo se hace un videojuego? Hay diferentes formas de, de arrancar, pero siempre lo más creo, importante es una idea. Una idea que puede ser de qué se trata el juego, o una idea de un hardware o de un aparato especial para jugar juegos, o de una historia que alguien quiere contar. Ese es el arranque. Y después, bueno, a partir de eso, desde donde arrancaste, hay diferentes caminos. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta dibujar, así que primero lo que hago es empezar a, a, a dibujar lo que se vería en la pantalla de videojuegos. Eh, yo no sé programar, así que con Máximo, mi socio, el programador, eh, vamos trabajando en conjunto. Eh, pero también hay diferentes programas para hacer juegos sin uno tener que programar Como el Game Maker, como el Scratch, como el Construct eh, Y bueno, más que nada hay que trabajar eh, un montón en esas áreas Gráfico, programación, sonido eh, Es importante eh, pensar eh, cuál es el, el espíritu del juego qué música, eh, me, qué música me genere las emociones que yo quiero generar eh, con el juego que estoy haciendo, eh, y después, bueno, eh, una vez que el juego eh, va tomando forma, es muy importante testear el juego, o sea, probarlo, que la gente lo juegue, porque a veces uno piensa que la idea que uno tiene va, fu va a funcionar, y después te das cuenta cuando alguien lo juega, que no tenía todo eso en la cabeza que vos tenías pensado y lo juega de cero, eh, te das cuenta que por ahí tu idea no funcionaba tan bien. Así que... A partir de ese momento, lo mejor siempre es testear, testear, testear, seguir desarrollando y seguir probando hasta que eh, más o menos uno sienta que, eh, que, bueno, que, que, que puede llegar, eh, que, que eso que uno hizo llega a, a parecerse a lo que uno tenía pensado. Eh, lo más importante eh, creo que es mantener un juego simple, eh, tratar de no complicarse. Eh, muchas veces cuando uno empieza a hacer un videojuego eh, tiene un montón de ideas porque le gustan un montón de juegos muy complejos eh, pero bueno esos juegos están hechos por cientos de personas eh, y entonces por eso pueden lograr ciertos objetivos cuando uno eh, hace juegos con, de forma independiente, con amigos eh, o solo eh, tiene que tener en cuenta eso entonces lo mejor siempre es apuntar algo muy simple y chico cosa de poder terminarlo comprobar que la idea que uno tenía estaba buena, y pasar al siguiente juego. A la hora de diseñar un personaje pixelado, eh, lo que más hay que tener en cuenta primero es la resolución. Eh, es decir, saber si el juego va a tener muchos o pocos píxeles. Si el juego va a ser un juego de pocos píxeles, de baja resolución, esos píxeles van a ser bastante grandes eh, dentro del personaje. Eh, y si el juego es un, es un juego de más resolución, eh, los píxeles van a ser una parte mucho más chica del personaje. Entonces, un personaje con menos resolución, por ejemplo, va a poder tener menos expresiones faciales que un personaje con más resolución, que tiene más espacio para que los píxeles se muevan y poder generar diferentes eh, emociones en el personaje. Eh, también hay que tener en cuenta el, el tipo de escenario, porque no es lo mismo un plataformero, donde por ahí el personaje conviene que sea más... Más chiquito y más redondito porque va a estar saltando por la pantalla, que por ahí un juego de pelea eh, al estilo Street Fighter clásico, donde por ejemplo los personajes van a recibir golpes en diferentes partes del cuerpo, entonces es importante que todas esas partes del cuerpo estén bien claras eh, para uno saber cómo jugar eh, a la hora de enfrentarse al juego. Eh, también es importante tener en cuenta eh, No solo en personajes pixelados Sino en todos los personajes Ver cómo en cómo es el personaje Expresar eh, lo que el personaje hace Por ejemplo eh, Obviamente si un personaje Vas a querer que huele eh, Que tenga alas Ya te está comunicando Te está diciendo que ese personaje va a volar eh, Si un personaje tiene zapatillas rojas Super deportivas Te puede llegar a comunicar de Que el personaje es super rápido en mi caso trato de ponerle a los personajes la menor cantidad de colores eh, posible y tratar de hacerlo lo más simples posible, eh, como para que, nada, sean reconocibles eh, a simple vista. Eh, bueno, juegos que hayan marcado mi vida hay un montón. Yo empecé jugando en el año 1986 con una computadora Commodore y, bueno, esa computadora tenía un montón de juegos que de la mayoría no me acuerdo el nombre pero sé que me, me formaron de base, eh, al ser chico, al ser joven, me formaron de base en, en mis gustos y, y, y me influenció un montón en, en lo que es el desarrollo de videojuegos. Eh, yendo a nombres particulares, quizás más tarde, los juegos de Nintendo como el Super Mario Bros., el Super Mario Bros. 3 y sobre todo el Super Mario World, de que tengo una remera acá. Eh, también juegos de computadora como las aventuras gráficas de LucasArts el Monkey Island, el Maniac Mansion, eh, juegos como El Príncipe de Persia o el Another World, eh, esos son los juegos que más, que más me, me influenciaron y me marcaron eh, cuando era chico. cuadraditos. Yo lo voy a hacer con una regla muy larga porque voy a usar una hoja muy grande, pero lo podemos hacer desde ya con una regla más chica y eso siempre va a depender de nuestra hoja. Lo que van a ver es que yo lo recorto con la regla y un, un cúter, una trincheta, pero esto se puede hacer de la misma forma con una tijera. De hecho, vamos a ver después cuando los estoy cortando con las partes más pequeñas que usamos tijeras. Podemos hacerlo con regla, con regla más larga, con regla más corta o directamente, si no contamos con cúter y regla, con una tijera. Bueno, cuando ya tenemos nuestros cuadraditos recortados, ya sea con papel, papel en la C, cartulina, hoja cuadriculada, lo que tenemos que hacer es, sobre alguna otra superficie otra hoja, esta vez no recortada, eh, vamos a componer nuestro personaje, podemos hacerlo de varias formas, pero lo que les recomiendo es que primero cuando tengan todos sus cuadraditos sobre una superficie lisa, puede ser una mesa, una tabla, el piso, o simplemente sobre la hoja, empiecen a jugar, eso es lo más importante, que empiecen jugando. Empiezan a distribuir estos píxeles sobre la hoja y buscar qué forma podrían darle a ese personaje. Lo único importante para pensar en que sí sea realmente un personaje creado con estas forma de videojuego retro es que los píxeles, estos cuadrados, tienen que estar uno al lado del otro. No los puedo usar como si fuese un rombo o superponerlos o ponerlos todos desordenados porque en realidad así no era, así no era y así no es tampoco, solo que ahora no lo vemos tan fácil, pero en las pantallas, siempre vamos a tener un píxel al lado del otro, y un píxel abajo del otro. Un píxel no puede estar más separado de otro, eh, no puede estar cerca de uno y separado de otro, si son píxeles de 5 centímetros no pueden tener medio centímetro de distancia con otro. Los píxeles tienen que estar uno al lado del otro. Y si dejamos, por ejemplo, distancia entre un píxel y otro, tiene que ser siempre la distancia que corresponda al tamaño de ese píxel o a varios de esos píxeles, pero siempre multiplicando por el lado del píxel. Pero esa es la única regla. Después es jugar, probar formas. Entonces esa es la única regla que tenemos, pero después de eso les recomiendo que empiecen jugando. Prueben y prueben, prueben qué formas les sale, prueben si pueden hacer una cara con ojos, si pueden hacer un robot, si pueden hacer un animal, si les alcanzan los cuadraditos para hacer un cuerpo. Y después de todas esas pruebas en que hayan jugado y probado de diferentes formas, recién ahí vamos a buscar la forma definitiva de nuestro personaje. ¿Qué es lo que más nos gustó de todo lo que probamos? Y para eso sí, vamos a volver a marcar nuestra hoja, esta vez la hoja que no vamos a recortar, con una cuadrícula. Porque cuando peguemos los píxeles, los cuadraditos, los píxeles de papel, sobre la superficie, es muy importante que la hoja nos respete estas distancias que les decía, entre píxel y píxel. Cuando pasamos a la etapa de pegar los píxeles, primero vamos a mantener los píxeles en la posición que queramos en la cuadrícula, y cuando ya los tengamos muy ordenaditos dentro de nuestra cuadrícula de píxeles, recién ahí vamos a agarrar algún adhesivo de contacto para pegar los píxeles. Cuando peguemos los cuadraditos en la hoja, tengamos mucho cuidado de no manchar con el pegamento otros de los píxeles que tenemos a los costados y de pegar bien los bordes. Esto es copiar y pegar, no digital, pero para que podamos aplicarlo después con los píxeles de papel. Bueno, Otra forma en la que podemos también utilizar nuestros píxeles de papel es directamente pintándolos sobre el papel, directamente usando un marcador, por ejemplo, sobre una hoja cuadriculada. Para eso no necesitamos ni siquiera recortar papelitos. Vamos a tener con la hoja cuadriculada poder pintar diferentes cuadraditos para darnos una idea de cómo va a ser este personaje que después hagamos con los píxeles de papel. La idea de la hoja cuadriculada sirve también para que ustedes puedan probar cosas que después quieran hacer con píxeles de papel. Solamente necesitamos hojas cuadriculadas, un marcador y podemos ir probando diferentes formas de componer personajes con más cuadraditos, por ejemplo, que los que tengamos recortados y, si nos gustó, después recortarlos. Y también pensar en los colores que vamos a ponerle a esos cuadraditos. Al hacerlo con marcadores, podemos probar más fácil otros colores y irlos combinando de diferentes formas. Bueno, y lo hicieron con una hoja que tenían de un solo color y los entusiasmó ver estas imágenes de los videojuegos de los 80 y todos esos colores tan fuertes que usaban. Pueden otro día, con un cuaderno de hojas de colores o con papeles glacé o con cualquier cosa que encuentren, o pueden ustedes mismos pintar de colores hojas y recortar estos píxeles y después componer otros personajes más complejos. Y lo bueno es que no se necesita mucho, se necesita muy poco. Solamente hojas de colores o pintar las hojas con colores y recortar estos cuadraditos y podemos jugar a reproducir y a componer como componían estos artistas de los videojuegos en otras épocas. Para terminar les dejo un saludo grande y espero que sigan componiendo con píxeles de papel. Pueden buscar todos estos videojuegos para seguir explorando los que les hayan gustado porque hay muchos artistas que siguen trabajando con esta estética de videojuegos y muchos fanáticos que lo siguen usando. Hasta la próxima. Top 5 Videojuegos En internet hay muchísimos recursos para desarrollar videojuegos. Hoy les presentamos una selección que incluye herramientas para crear animaciones, efectos de sonido y aventuras textuales. Algunos son para principiantes y otros para avanzados, pero todos son gratuitos. Con ustedes el top 5 recursos para crear videojuegos. Puesto número 5 bfxr.net Si les gustan los efectos de sonido, BFXR les va a encantar. Es un sintetizador muy sencillo que se puede descargar en la compu y que sirve para crear efectos de sonido con estilo retro. Este recurso ofrece muchísimas posibilidades para explorar y viene con algunos preseteos que permiten generar y modificar los sonidos que necesiten para sus videojuegos. Está en inglés, pero su uso es muy intuitivo, así que es cuestión de probar. Si necesitan orientarse, en la web pueden consultar varios manuales en español. Puesto número 4. Pixel. ¿Les gustan los gráficos al estilo pixel art? Pixel es un programa en línea para hacer imágenes con estilo retro. Tiene una gran variedad de herramientas para crear personajes y animaciones. Es muy fácil de usar, ligero y entretenido. Algo genial es que permite exportar las producciones como PNG con fondo transparente y como GIF animado. Lo cual les va a resultar muy útil a la hora de preparar los insumos para sus videojuegos. Pixel está en inglés, pero su uso también es muy intuitivo y en YouTube van a encontrar muchos tutoriales en español. Puesto Número 3 TWINE En el mundo de los videojuegos no todos son explosiones y gráficos en 3D Les presentamos TWINE un motor de videojuegos para crear aventuras de texto no lineales En poco tiempo van a poder crear historias con diferentes recorridos de lectura para compartir con sus amigos y amigas En estos relatos interactivos el lector es quien elige qué camino seguir. Twine es sencillo de usar y muy divertido. Desde la opción Language podrán elegir el idioma en el que lo quieran usar. Está disponible en español. Puesto número 2. Scratch. ¿Les gustaría aprender a programar? Les recomendamos Scratch. Sí, el del gatito. Es un entorno gráfico de programación, es decir, que permite generar secuencias de instrucciones de una manera muy sencilla e intuitiva, apilando bloques. Si quieren dar su primer paso en el mundo de la programación y crear sus primeros videojuegos, Scratch es la puerta de entrada. Una vez que lo dominen, podrán avanzar con recursos mucho más potentes. Lo pueden usar en español. Puesto número 1. Unity Engine. ¿Están listos y listas para el próximo nivel? Unity es un motor de videojuegos 3D avanzado. Ideal para los curiosos o las curiosas que quieran conocer cómo se hace un desarrollo profesional. Permite hacer juegos en 2D y 3D, tiene una versión gratuita para estudiantes y se puede programar en lenguaje C o en Javascript. Como es el motor más importante de la actualidad, Unity tiene una comunidad muy grande que permite obtener ayuda y aprender cosas nuevas constantemente está disponible completamente en español. No sé si hay juegos que todo desarrollador de videojuegos debería jugar, pero si están pensando en hacer videojuegos, o están arrancando, lo que les recomendaría es que intenten jugar juegos clásicos eh, de la década de 1970, 1980 y 1990. Eh, estos juegos son la base de lo que los videojuegos son hoy en día, y son lo suficientemente simples como para poder ver a través de ellos cómo los videojuegos y los juegos en general funcionan. Eh, quizás con los juegos modernos son tan complejos, con tantos gráficos, eh, tan largos que por ahí se hace un poco difícil eh, poder eh, entender la, la, la base, la, el esqueleto el corazón de lo que son los videojuegos y bueno, jugando juegos clásicos se puede entender mucho mejor entre estos juegos clásicos, solo por nombrar algunos, les recomiendo el Pong de 1972 de Atari el Space Invaders de 1978 de Taito el Tetris un juego del año 1984-1985, no se sabe bien la fecha, un juego ruso, clásico. Y el Super Mario Bros. de Nintendo, del año 1985. de videojuegos. Pregunta número 1. ¿Qué son los píxeles? A. Los personajes de los videojuegos. B. La unidad mínima que compone una imagen digital. C. Unos cuadraditos de colores. D. Una banda de rock. Pregunta número 2 ¿Quiénes trabajan en el proceso de desarrollar un videojuego? A. Programadores y animadores B. Diseñadores y dibujantes C. Músicos y sonidistas D. Todos los anteriores Pregunta número 3. ¿Cómo se llama el personaje de videojuego favorito de nuestro entrevistado de hoy? A. Gerardo. B. Sonic. C. Mario. D. No tiene nombre. Pregunta número 4. Hoy en día, ¿cuántos píxeles componen una imagen digital? A. Más de 900.000 B. 1.080 C. 3 D. 1.365 número 5 ¿Cómo se llama el motor de videojuegos profesional más popular de la actualidad? A. Godot Engine B. Unity Engine 5 C. Scratch D. Twine Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. No se pierdan el próximo taller de creaciones digitales, en el que nos vamos a adentrar en el mundo de las animaciones. ¡Nos vemos!